segundo bloque de nuestro programa de día lunes listos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado, es Charly Scoriza, lo recibimos con un fuerte aplauso, el no, director artístico de noche de luz y fuego que llega sí, este no. próximo fin de... Exactamente, 22 y 23 de julio. Bienvenido Charly, gracias, ¿cómo gracias, estás? Un gusto por tenerte por, por aquí. Bueno, una propuesta para estas vacaciones de invierno, un evento artístico, cultural. Y Charlie, justamente el director, quien está a cargo de toda esta apuesta y nos va a contar un poquito más de detalles de este evento que ya se viene haciendo desde el 2019. Exactamente. Ya en el 2019, junto con un grupo de artistas, hicimos esta propuesta a la Municipalidad de Guaymallén. Y bueno, al principio realmente era una aventura porque cuando fuimos a hacer la propuesta era decir, bueno, queremos hacer un concurso de esculturas lumínicas. Y bueno, se sigue manteniendo eso, es un concurso de esculturas lumínicas, que son esculturas de gran formato, obras de más de 2, 3 metros, uh -huh. eh, hechas con materiales muchas veces efímeros, son, están construidas para el lugar, Bien. a veces no, depende de la propuesta del artista. Y bueno, ya hemos pasado a la primera etapa, que es la, la etapa de evaluación de los proyectos, con un jurado muy bueno, con Edgar Murillo, Miguel Gandolfo y, la, y Gabriela Moreno que fueron los encargados de seleccionar los 12 proyectos que van uh -huh. a ser eh, exhibidos esa, esa noche, el 22 y el 23. Uh -huh. Y bueno, eh, realmente muy contentos con eso. A eso se le va a sumar la música, que muy siempre bien. estuvo desde el principio, con tres escenarios, dos escenarios musicales, uno oh. de danza aérea, Qué bueno. con todos músicos locales de muy buena jerarquía, realmente muy buenas músicas, muy uh -huh. buenas propuestas musicales. Eh, con un repertorio que va desde el tango, música experimental, algo de jazz eh, Y terminando con un poquito de flamenco ahí con, con Pablo Garay este, Realmente muy contentos porque este año hemos siempre tratado de redoblar la apuesta De dar mejores, eh, eh, mejores condiciones materiales para que los artistas puedan trabajar Los artistas uh -huh. en este momento, hace ya dos semanas fueron seleccionados Ya se les avisó, eh, el, el municipio digamos subvenciona, o sea, eh, digamos, lo, los materiales para que los artistas puedan trabajar, y, un ah, caché. Bien. y eso es realmente muy bueno. Y este año, incluso, bueno, estamos haciendo como una experiencia de uh -huh. que los jurados no, son, no estén solamente para seleccionarlos, sino que también los visites en los talleres, mm. entonces los jurados van, de alguna manera los van incentivando, claro que les van ayudando, claro, Ajá. porque más que, más que la rivalidad entre los colegas, lo que nosotros eh, intentamos es hacer que, que, bueno, que este evento vaya creciendo, que sea una cosa más de un encuentro, una cosa donde los artistas también puedan aprender. Uh -huh. Y es por eso que los jurados estamos haciendo como una especie así, medio Masterchef. Chef uh -huh. <risa> va... <risa> Me encanta, y claro. Y bueno, esto el paso puede a funcionar, esto no... Esto totalmente. Es muy y, y esperemos bueno, que eso se vea también en el resultado, que siempre ha sido muy bueno, de muy buena calidad. Uh -huh. Esto todo un desafío, hacer esculturas con luz. No, con y, luz sí, no. y bueno, después el, el evento también tiene... Una característica que dice que hay unos, un, unas fogatas, hacen, se, hacen, se llevan un, unos braseros grandes. Sí, mira estamos viendo ahí imágenes de lo que dejó la edición anterior para quienes no han asistido puedan tener un pantallazo ¿no? de lo que es la noche de luz y fuego. Exactamente, bueno, entonces la gente puede ir, obviamente abrigadita porque es invierno, sí, es claro. la agenda cultural de invierno que por lo general la provincia no, no, no, no, no había aportado demasiado en ese sentido, uh -huh. siempre los festivales son más... En, sí, el eh. verano, en el verano... En invierno se muere todo, ¿viste? Como y, que... y es curioso porque hay mucho turismo en invierno. Sí. Mendoza ahora nos recibe con nieve. entonces, Y mismo la gente, ¿no? Que, que también eh, eh, es proponerles este desafío, de salir claro. a, a la, al espacio público, a compartir. Y esos braceros familia. son como para mantener más Totalmente. o menos el ambiente calentito. Sí, Está sí, bueno. sí. Realmente funcionan los braceros y, sí, y, la, y se, se pasa un muy lindo momento ahí. Y, y bueno, es para es abierto a todo público, va, por lo general hemos tenido muy buena convocatoria en los años uh -huh. anteriores, uh -huh. tanto en el 2019 que fue la primera edición como el año pasado que justo fue cuando se abrió eh, para que se pudieran hacer espacios, eventos al aire ¿El acceso libre? es gratuito? El acceso es gratuito, uh -huh. eh, traten de ir con tiempo, uh -huh. el predio es grande, se hace ahí en el acceso este y uh -huh. el el Boulevard Pueres Cuestas, por ahí está la entrada, uh -huh. eh, lo que conocemos como el verde. Predio de la Virgen. ¿no? Claro, cerca el Predio de, de la Virgen es un poquito más, más cerca del shopping. Más cerca del shopping. Ah, ok, bien. Uh -huh. eh, es un bien, espacio bien. que está hermoso, que lo han arreglado, hay juegos y realmente uh -huh. es un lindo paseo. Pero, bueno, en esta época del año se convierte en el, en el predio de la noche de los fuego. Qué lindo. Charlie, me imagino, si bien es la tercera edición, que ha crecido los artistas interesados en sumarse a esta propuesta. ¿Cómo ha sido el recibimiento de parte de ustedes? Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, como te, les decía, o sea, es muy difícil tal, tal vez explicar de qué se trata esto a los uh -huh. artistas. Entonces, bueno, se han ido sumando. Ya este año se duplicó la cantidad de postulantes bueno. para el proyecto. Este, Muy buenas propuestas. Pero bueno, nosotros tenemos que ir fortaleciendo en este sentido, de ir a, apuntalando a los artistas, ayudándolos y, y ofreciéndole también esto que tiene que ver con, con un acompañamiento. Uh -huh. y, y sí, sí, realmente es bueno y, y las obras son realmente mágicas. Esto no tiene muchos antecedentes acá en la Argentina, uh -huh. hay algo parecido que se empezó a hacer hace muchos años en Lyon, en Francia, que se llamó el Festival de la Luz, uh -huh. que después se hace en Berlín, se hace en Nueva York, en otras partes del mundo. Y bueno, esperemos que en algún momento esto siga creciendo claro. y, y podamos tener un festival de la luz eh, más amplio, con más <coughs> artistas, con más convocatorias, más músicos. ¿Y esas Saber. esculturas que tienen que hacer, son bajo una consigna, un concepto, tienen alguna temática referida entre sí o es estilo libre con no, lo que cada no, uno quiera hacer? Eh, nosotros le damos la libertad a los artistas. Ah, muy bien. Sí, sí. Uh -huh. eh, obviamente esto se enmarca dentro de este festival, uh -huh. pero tratamos de que ahí haya libertad creadora. Uh -huh. Perfecto. Sí, sí. Charlie, sí. recién decías que lo que un poco incentiva es el compañerismo entre los artistas que se presentan y demás, no la competencia ¿Tienen algún premio, algún objetivo final así o simplemente el poder Totalmente, exponer? sí, hay un incentivo porque de alguna manera siempre hay una evaluación hay un jurado que preselecciona y si bien los artistas ...digamos, tienen casi todos los gastos cubiertos en cuanto a la, a la realización... ...y un caché por participar porque son los que <coughs> les generan contenidos a este festival... ¿no? Claro. Uh -huh. ...así como los músicos, uh -huh. eh, los artistas aéreos, los bailarines, todos cobran... ...los artistas visuales también, también participan por un premio de 130 mil pesos... Uh -huh. ...el primer premio que lo da el jurado, pero también particularmente... ...que ya lo hicimos en la primera edición, hay un premio del público... Ah, ...o sea, bueno. la Mirá. gente va con su celular, escanea en un código QR... Oh, ...y bien. de esa manera lo derivan a una página de la municipalidad y pueden votar su favorito. y ahí pueden votar a su favorito oh, poniendo un like y haciendo un comentario Mirá ¿Sí? qué lindas las de esa manera democratizamos un poco esto este tema de de, de, de qué está bien qué está mal qué es claro. mejor peor lindo sí, feo sí. digamos hay el jurado siempre es subjetivo Ajá. la mirada es una mirada subjetiva y de esta manera también las personas tienen la posibilidad, quienes visiten, incluso quienes no vayan y puedan estar en las redes mirándolo, eh, pueden, hacer, eh, pueden, hacerlo, pueden hacer su su votación y su comentario. Buenísimo. 22 y 23 de julio, entonces, la invitación para todos los mendocinos que se quieran acercar, bueno, y turistas también. Por supuesto. Que de casualidad nos estén viendo a esta hora, desayunando, no. listos para, para emprender su día de actividades. Ya saben, noche de luz y fuego, 22 y 23 de julio, en el Parque del Acceso este en Guaymallén. ¿Desde qué hora, Charly, se pueden acercar? Y ya, desde las 18 horas del viernes, Bien. ya está, ya se abre el predio para que la gente ya pueda ingresar, y a eso 19 ya está oscurito y la, claro. las esculturas se pueden ver se un poquito lucen. mejor se porque son, son de luz. Muy bien, entonces, a ver, el acceso es gratuito, a llevar abrigo porque está fresquito, sí. pero a disfrutar y pasar una noche muy, muy bonita. Gracias, Charlie, Gracias, por acercarnos a la propuesta. La verdad bueno. que está buenísimo. Sí, es novedoso. Sí, acá muy en la original, provincia no hay algo parecido, así que a, a disfrutarlo.